Friso, ahí, derecho, ahí, Fran. ahí mismo, miren, he mandado una imagen de las cuales quiero presentar porque continúo con mi interés en que despertemos todos con el ánimo de ser mejores ciudadanos, pero sobre todo de ayudar a la movilidad en la ciudad de San Francisco de Macorís. Y llamado que hago al ayuntamiento, al ingeniero psiquio, al licenciado N. ng de la Rosa, que en los próximos días voy a tratar con él este tema formalmente y con el consejo. Pienso hacerle una comunicación como ciudadano preocupado para que busquemos, ya que no tenemos en este momento ni los recursos económicos que nos permita hacer nuevas vías o vías alternativas como elevados y demás pero que tampoco tenemos para organizar el tránsito en la ciudad un control directo de las asociaciones de choferes y con ellos los taxistas, que entienden que la ciudad es de ellos, o las calles son solo para ellos. Y no es descabellado pensar, aunque hice mi, porque me insistieron algunos amigos, de que debía de bajarle algo a los temas de quienes conducen vehículos de marca Sonata. Pero es que continúo observando que el que va adentro carece de capacidad ciudadana y carecen en muchos de los casos de instrucción de manejo. Y eso es lo que hace que sea más torpe el manejo y que uno lo observe desde lejos. Y no digo que yo no cometa torpezas, imprudencia, ya sea con conocimiento o por desconocimiento, pero creo que es necesario que todos y todas vayamos encauzando la movilidad de la ciudad y así como una forma de educarnos unos y otros, lograr que esa movilidad sea menos costosa. Los tapones reducen la eficiencia del vehículo en cuanto a combustible, que está bastante caro, y que nos quejamos. Entonces, yo quiero preguntarle con la gráfica donde aparece un guía, en la del guía primero, y, y nos mantiene en, ok. Y quiero preguntarle a los amigos, no todo, eh, mi cariño y respeto a todo el que ha tenido la oportunidad que tener su primer carro o tener un vehículo de bajo consumo como un Sonata, pero al conducirlo, tradicionalmente ya yo encuentro que muchos de ellos no tienen la instrucción de manejo. Y yo quiero hacerle la pregunta a ustedes, y se la dejo eh, en el en el ánimo de poder nosotros eh, coayudar, ¿verdad?, a que tengamos comprensión. ¿Y tú qué tipo de conductor eres? El punto rojo establece que presumido, ese es el que anda en esta forma, en, con el guía ahí y, y, y manejando ah, así, presumido. El color morado, ¿verdad?, Dice cofre. Cafre, cafre. Es como una, un, una especie de, de alegrón, de, de, de cherchoso. Exacto, ¿verdad? exactamente. El amarillo, novato. En esta forma. Eh, eh, eh, como Y normalmente vemos personas que no tienen mucha destreza y manejan de esa forma. Sí. Pero el conductor... Profesional, siempre va a ir con las manos en ambos extremos, recto, verde. Y eso es lo que le da una conducción segura. Segura. Sí, realmente sí. Entonces, el blanco, que es abajo, mamá, porque va eh, muchas veces, se lleva en el, en el cinto, a un niño porque eso no se hace porque causa eh, puede causar un accidente pero esto es un tema interesante para comprenderlo de forma eh, simple cómo debe usted tomar el guía el volante pero a la vez cuando toma el volante saber que usted tiene una responsabilidad de preservar la propiedad privada de la propiedad privada porque usted puede causar un un accidente y colisionar colus colusionar con otro vehículo y dañar el vale. suyo y el de la otra persona. Entonces me va a poner la otra imagen. Eh, a propósito, Francis, sí. de eso escúchame que te interrumpa. Fabio García, de una bodega en la calle Salcedo, en San Francisco de Macorís, uh -huh. te manda a decir... Eh, lo, ¿Qué de dice lo, sonata, Fabio? lo de los sonatas. No, Fabio, yo no, no, yo sé que tú eres un hombre comedido. Eh, que se, se quejó de, se quejó de Está eso. Bien. Dijo, Atácame a Francis por los <ríe> sonatas. Sí, sí, sí. Yo, pero yo voy a seguir insistiendo. Vayan y observen. Quien anda conduciendo, muchos de los que andan conduciendo sonatas, creen que la ley no existe para ellos. Qué ¿Lo andan en kia, en kia, en en kia. Kia, Que vaya. Ah, en Kía, en Killa, el otro vehículo de gasto. Entonces, ¿qué? yo le voy a decir a los que conducen a alta velocidad cuál es el espectro o lo que será el radio de, de, de visualidad o de, visu de visión que usted tiene y cuál es la conducción más acertada. En el primer, a donde aparecen el, el vehículo rojo, el primero, a 65 kilómetros, usted tiene un 70%, es decir, un ángulo visual prácticamente normal y que ser, eh, el ser humano. Es de todo hasta 104. No, no obstante, 65 kilómetros se, re, se reduce a 70. Es decir, que es el, el, el lugar más amplio que tiene el chofer. Ahora, a 100, su visualidad es 42%. A 130, es de 30%. Y ya a 150, usted tiene un radio de visualidad porque el ojo humano solamente tiene a máxima 104 y termina teniendo un 18%, prácticamente es un ojo muy pequeño para estos fines. Entonces, por último, la imagen donde aparecen los brazos para decirle que todos, la seguridad vial es un compromiso de todos, es todos. Y con el granito de arena que yo estoy colocando conduciendo con cuidado, colocando mi direccional cuando voy a doblar y colocándome, si voy en una vía, en una sola vía, colocándome en el carril de la derecha si voy a doblar en la próxima esquina a la derecha o en el carril de la izquierda si voy a doblar en el carril de la izquierda. ¿Para qué? Para que no nos crucemos unos a otros y entorpezcamos el tránsito. Y por favor, hay un video... Rápido, si lo pueden pasar, que lo mandé para que vean que la viabilidad también requiere de solidaridad y respeto. Ese tumulto de gente no fue para, para ayudar a quienes se accidentaron donde murieron tres personas. Eso pasó esta semana. Fue para coger romo porque uno de los, de los, de los vehículos que se accidentó parece que venía cargado y aparece hasta una mujer cagada con tres potes romo. Fue para saquear. Eso no es solidaridad. No, claro. Eso más bien es denigrante, deprimente, que en un país, cuando se requiere de la solidaridad, porque un accidente ha ocurrido, sea para saquear. Dicta mucho de las personas que no se repitan estos episodios en la República Dominicana. Bien. Gracias, y Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos a través